¡Wow a todos, bienvenidos a mi canal, soy Pintora y aquí estamos con otro capítulo de Pokémon Ultrasol Nuzlocke. Pues nada, eh, Recuerdo que habíamos pasado ya... La prueba... Que había muerto Radalaila, lo siento mucho. Por cierto, Radalaila me pidió, y por eso vuelvo para atrás... Que la caja RIP fuera morada. Eh... No sé cuál puede ser morada ¿El de la nieve? No Una cueva Es que no recuerdo que haya ninguna que fuera morada El río azul El mar es como un azul, pero un poquito más fuerte. Bueno, esto es lo más parecido a morado que hay, Radalaila, creo. Así que, bueno, en tonos, <ríe> la caja RIP será de ese color. Y también me habían dicho que querían que, que tratara un poco más el tema de, de por supuesto, de, de, la, de la Festiplaza. Entonces, vamos a probarla. Vamos a probar un poco la Festiplaza. Ahí está Chris, que nadie sabe quién es por el momento, se llama Chris. Dice, bienvenido a la Festive Plaza, yo soy Chris. Y esto es la Festive Plaza. Bien. Te encuentras en un lugar secreto que se puede visitar mediante la comunicación inalámbrica. Ahora mismo estoy organizando un festival que fomente la interacción entre entrenadores. Por eso necesito a una persona que acoja. A todos estos visitantes. Y soy yo. Claro que sí. Tú tienes pinta de ser una persona que usa la comunicación inalámbrica muy a menudo. ¿Podrías ayudarme a que este festival vaya como la seda? Pues sí. ¿Por qué me voy a negar ¡Viva, gracias! Y empieza ya a llegar la, la peña. Dice, en ese caso tengo ya un favor que pedirte. Habla con ese visitante que acaba de aparecer en la festiplaza. Lo voy avisando. No soy un cibarita de la festiplaza es más, lo odio dice, oye, oye he venido de visita porque he oído que se está celebrando aquí un festival para entrenadores ¿eres tú quien se encarga de recibir a la gente? en ese caso, ¿qué harías si ves a un visitante? hablarle hay que ser un poco no sé, intuitivo y saber qué tienes que, que hablar y punto dice, efectivamente los visitantes agradecerán tus atenciones de hecho, aquí tienes una muestra he obtenido dos festimonedas hasta ahora... No, no, no, vale hablo con los visitantes que acudan a la festiplaza ojalá caigas, consigas que el festival se convierta en un rotundo éxito bueno, sé sí, yo vale y ahora tendré que hablar con Chris creo bien hecho si respondes a las preguntas de los visitantes o les haces algún tipo de favor te darán festimonedas como agradecimiento. Te vendrán de perlas porque podrás usarlas en los establecimientos de la festiplaza. Por cierto, el término festimonedas se, se suele abreviar con las siglas FM. Una frecuencia modulada, eh. Dios, qué viejo es eso. Madre mía. Ah, antes de que se me olvide, te voy a explicar lo que puedes hacer en cada establecimiento. Vale. Voy a poner especial atención porque siempre, lo siempre he pulsado A y he pasado de todo un kilo, ¿vale? A ver, dice... La ludoteca es un lugar donde los, tus Pokémon pueden fortalecerse jugando. ¿Ok? La casa del terror puedes conseguir objetos si tus Pokémon alcanzan alcanza la meta. Pero vale, da igual. En la tapería puedes dar de comer a tus Pokémon para que se, mu se vuelvan más fuertes. ¿Vale? En la tienda de regalos encontrarás objetos pre eh, a precios asequibles. ¿Ok? Y estos son todos los establecimientos Aún te espera alguna sorpresa más ¡Viene otro! ¡Y otro! <ríe> Siguen acudiendo visitantes a la festiplaza Habla con ellos, a ver qué te, qué te cuentan Si los ayudas, lo mismo Te llevas una festimoneda Vale Pues nada, esta es la festiplaza Es así todo el día Dice, ¿sabes cómo, cómo buscar a la gente de la, festi de la festiplaza Que tienen algún tipo de petición? Eh, pues no lo tengo claro, la verdad. ¿Sabes cómo buscar a la gente de la festiplaza que tiene algún tipo de petición? Creo que el, la, la pancarta de arriba eh, es, es de otro color. Pero dice acercarse y escuchar. Porque creo que es lo, lo lógico, ¿no? Acercarse y escuchar. Muy bien. Y aquí una muestra de mi agradecimiento. Dos festimonedas más. Toma. Me estoy haciendo rico. Si te fijas, cuando te acercas a los visitantes puedes oír cómo va murmurando cosas. O sea, se ponen a hablar solos. Escucha bien lo que dicen y busca a aquellos que necesiten algún favor. Ok. Nada, vamos a hablar otra vez con Chris. Nada, o sea, quiere que hable con el otro también. Venga, vamos a hablar con el otro. Dice: Oye, oye. ¿Sabes cómo invitar a la gente a tu, a tu, a tu festiplaza? Con la comunicación inalámbrica. Eh, por el momento las respuestas son o sí o no tengo ni puta idea. Dice, uy, otro Pokémon donado. Eso es. He aquí una muestra de mi agradecimiento. Toda Festimoneda. ¡Qué aburrimiento! Bueno, la festiplaza subió a nivel 2. ¡Wow! Todo lo que ha costado. Que no. Bueno, en fin eh, A todo esto a ver. Quiero recordar el nombre de quien me dijo que hiciera esto Pero se me fue un poco el byfo. Contra, sí, Rafael Martínez Se me había ido el byfo. Que es está como unas castañuelas, Dirígete a la entrada del castillo ah, Vale Ok, venga Vamos a hablar con Chris, que es lo que tenemos que hacer. ¡Bien hecho! Si tienes un buen puñado de y monedas, es porque has hecho felices a, tu, a los visitantes de tu festiplaza, plaza. Así, así que subirá el ran, de rango. Eso merece una recompensa. Vamos a construir un nuevo establecimiento en este pequeño solar. Una ofici oficinista... Será quien se ocupe de la ludoteca Parque Boeing Boeing 1 Con una estrella Vale Ok Inaugurado Cada vez que se suba, que suba el rango de la festiplaza te dará una merecida recompensa Atienda las peticiones de la gente para, para reunir un montón de festimonedas Ok Ah, a todo esto Mientras te encuentras en la festiplaza, permanecerás conectado con otros jugadores a través de, la inter de, de internet o la comunicación local. Ya me he encargado yo de los preparativos, así que te no te cortes y disfruta cuanto quieras. ¡Bien! Además, el personal que se encuentra dentro del castillo estará encantado de ayudarte. ¿Qué tal si pasas, si te pasas después de hacerles, para hacerles una visita? Vale, esto sí que lo voy a tener que hacer. Dice, ahora puedes utilizar el menú de la pantalla táctil Ok ¿Qué tal si pruebas a realizar un intercambio O disputas un combate? Cuando quieras abandonar la plaza puse el botón X O el icono de la flecha Que está en la parte inferior izquierda De la pantalla táctil, ok Vale Bueno, por el momento no aparece gran cosa Ni que sea todo difícil Bueno, entramos directamente y dice, hola Flipintora Bienvenido a la, a la, fe a la plaza fe No no No veía no. no la hora De conocerte en persona en este centro de operaciones te asistiremos en varias cosas, ¿sabes? Permíteme que te explique cuáles son en concreto. En primer lugar está la, la sección de ayuda de la que me encargo yo. Si quieres obtener información sobre todo lo relacionado con la FETI ven a verme. Ese PC que ves ahí se usa exclusivamente para las funciones de comunicación. Con él podrás acceder a aquellos servicios que requieran conectarse a internet. Los que están disponibles en estos momentos son sincronizar juego y vídeos de combate. A tu derecha se encuentra la sección dedicada a los minijuegos globales. Los minijuegos globales son eventos en los que colaboras con entrenadores de todo el mundo para lograr un récord mundial. Para participar, deberás conectarte de a internet. En la, en la sección del fondo a la izquierda, puedes llamar a entrenadores para que acudan aquí. Bien, menos mal, porque eso para mí era un rollo. Ya sabes, si quieres hablar con un entrenador que se encuentra de visita, dirígete a esta mesa. El asistente del fondo de la derecha se ocupa de personalizar tu festiplaza Aquí puedes reorganizar la ubicación de los establecimientos Vamos a forzarnos al máximo para hacerte la vida más fácil a, hora... a la hora de animar la festiplaza Será un placer ayudarte Vale, vamos primero aquí Y hacer a vídeos de combate, esto para cuando se graba un vídeo de combate Y ahora está sincronizar el juego Y voy a poner sincronizar juego porque la verdad es que quiero sincronizarlo. ¿Conectaste a internet. se va a establecer la conexión de internet, tu partida se guardará. ¿Deseas seguir adelante? Sí. Conexión curvas. unos instantes. Espero recordar mi contraseña de la. De la GTS. Se ha establecido la conexión de internet. Guardando. Tú, tú, tú, tú, tú, tú. Hay un minijuego global disponible. Para participar en él, hablan con la encargada de los minijuegos globales. ¿Okay? Te damos la bienvenida a Sincronizar Juego. Con esta función podrás sincronizar el sitio web oficial de Pokémon Global Link, la PGL, operado por The Pokémon Company y sus afiliales con los juegos de Pokémon Ultra Sol y Ultra Ultraluna. Para ello es necesario que registres el ID. Para sincronizar que obtendrás en, po en Pokémon Ultrasol o Pokémon Ultraluna en el sitio de la web Pokémon Global Link Una vez registrado, se enviarán tus datos de, de guardado automáticamente del sitio Pokémon Global Link Y podrás acceder a multitud de servicios Si quieres obtener más información sobre los pasos a seguir, selecciona Información Vale, podemos ir a Información Que es sincronizar el juego, que nos lo dice O sea, vamos a, vamos a seguir esos pasos Así que voy a ir parando, perfecto Preparativos para sincronizar el juego Genera tu ID para sincronizar Ya yo lo tengo que es Tora. Registra tu ID para sincronizar el Pokémon Global Link Ok Genera tu ID para sincronizar Genera ID para sincronizar en la pantalla principal Ok Vale Ok Ok Vale pues yo salgo de aquí y mmm, en la página web tengo ya lo de la opción para añadir juego. Vale, le voy aquí a generar ID para sincronizar. Sí. Y aunque ahora aparezca ahí un código, no lo van a ver nunca. Aquí aparece que el ID se, se ha activado. No lo van a ver porque es el mío propio Así que mmm, no ustedes tienen que A ustedes le tiene que aparecer ahí el suyo ¿Vale? Así que voy a terminar de registrarlo Vale Ya yo lo he, eh, he registrado Y lo he sincronizado Por cierto, por lo que estaba viendo Hay un nuevo minijuego global Que está muy interesante Que es, el, es con el surfeo Mantine Participar Venga Surfeo a tope, dice. Se llama así. Ahora lo vamos a poder ver. Surfeo a tope. Demuestra cuántos puntos de bravura eres capaz de obtener en el surfeo Maintain durante el periodo indicado. Vamos a participar. Vale información ahí adicional por lo tanto les aconsejo entrar de vez en cuando a PGL a Pokémon medio gl.com y, y visitar lo, los minijuegos que hayan eh, y demás porque puedes conseguir muchísimos muchísimos eh, objetos para para tu para tu juego Mira, aquí hay uno que dice Captura muchos Pokémon Demuestra cuántos Pokémon salvajes Eres capaz de atrapar durante un periodo indicado Está terminado porque fue Del 16 del 11 Qué casualidad, ¿no? El juego se estrenó el día 17 Pues fue del 16 del 11 Al 27 del 11 O sea, ya este está cerrado Nunca llegaron al objetivo final Qué pena Este... este, Esto es por lo que va hasta el día de hoy es hasta el día 25 del 12, o sea, muy, queda muy poquito. Y este está hasta el 22 del 1, así que también podemos suscribirnos. Dice, cosecha triunfos en la agencia de combate. Demuestra cuántas victorias puedes alcanzar en la agencia de combate de la festiplaza durante el tiempo indicado. Venga, también vamos a, a escribirnos. Eh. Dice, no estás participando. Del 9 del 1. Ah, contra, del 9 del 1. Uf todavía queda <ríe> queda para poder participar primero está el sucea a tope y después ya ese ¿eh? hasta la próxima pues nada nos vemos maricarme eh, nada más ya mi juego está sincronizado ay no sé qué puse vale a la cámara de lucha y como pueden ver ahora hay más, más cositas para ver aquí está sincronizar el juego comprobar ID para la sincronización y salir pues nada, ya el juego está para mí sincronizado. Y mira, aparece otra persona y dice, Le Pintora, ¿sabes cómo me siento? Venga, vamos a, a, a ver qué pasa. Dice, no sé muy bien qué establecimiento me podría gustar. Sácame de duda. <risa> no sé. No sé. Sé que dependiendo de la frase que te diga, pues puede gustarle una cosa u otra. Pero como no sabe cómo se siente, yo creo, creo que lo que debería ir es a tomarse algo. Así que la mando al sorbo soberbio. A ver, dice... Vale, a ver qué me parece. A ver... No es precisamente lo que buscaba. Así me siento ahora. Buena suerte. Mmm... A ver, ¿quién eres? ¡Ah, pintora! <risa> vale. Este es mi juego de Pokémon Ultraluna. <risa> ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Pues nada, vamos a probar aquí a comer algo. A ver, comer. Niños, 4 FM. Pensado para todo Pokémon de nivel inferior a 30. Al tomarlo subes un nivel Uh, qué guay Con esto puedo subir un nivel tan solo por 4 FM Uh, mola O oh, no, vaya mierda, ¿no? Aquí se puede jugar, jugar, jugar Y no hay tómbolas ni nada de eso Bueno, vamos a ver aquí que Aquí se supone que me dan un regalo Bienvenida a la tienda de regalo Comprar Ah, para comprar Lote lácteo Lote refresco Lote refrescante Lote cítrico ¿Mm? Pero no lo que quiero, hijo Y aquí también se puede comer, creo A ver qué pasa aquí Un buen sentido de ¿no? Aumenta los PS de pase del Pokémon Lo mismo en ataque, defensa, ataque especial, defensa especial y velocidad Ok, pues nada Hasta aquí creo yo el capítulo por hoy porque la festiplaza ya no da para más No me he encontrado con nadie más Ah, sí, bueno, vamos a ver los, los botoncitos de abajo Empezamos con el amarillo Vale, se pueden registrar hasta 50 personas en las listas VIP O sea, estos son personas que se supuestamente irán apareciendo poco a poco en mi festiplaza pues a... Ahí hay alguna de ellas Por ejemplo, a esta Novita, no sé quién es Que tiene todas estas clasificaciones De invitados, Lo que le gusta, lo que no le gusta Los cuestionarios que hayan recibido y demás En fin, eso es para las listas Después, el segundo El botoncito morado Que este es mi perfil Ok Vale, se que, supone que tengo que ir rellenando todo esto Para ponerlo a mi gusto Después El que tiene la Pokébola en verde Que son mis Pokémon que están ahora mismo en el equipo Después está la bolsa Son mis objetos Vale, nada del otro mundo Y por último Este este es súper importante porque es para conectarte a la wifi Yo, como ya estoy conectado, dice que si quiero interrumpir la conexión, pues no. Después, eh, aquí en el botón de la punta arriba dice conexión a internet establecida. Te avisa de que estás conectado a internet. Con el botón rojo grande puedes combatir en conexión, en área de combate descargar reglamento. Por si, toda, por si no te sale los reglamentos. Y en el otro tenemos intercambio: dice intercambio en conexión, GTS e intercambio prodigioso. Con Intercambio Prodigioso, que ya lo, lo utilizaré un poquito más adelante, pues podemos obtener... nosotros mandamos un Pokémon y nos mandan un Pokémon aleatorio que lo haya mandado otra persona. Con GTS pues entramos en la en Pokémon Global Link, eh, dejamos un Pokémon, decimos qué Pokémon queremos a cambio y si alguien nos lo quiere cambiar, pues lo obtenemos. De igual manera podemos acceder a buscar algún Pokémon que queramos Siempre y cuando lo tengas en tu en tu Pokédex, o te sepas el nombre, o lo sepas escribir, que es importante Y te dice que quieren a cambio, si tú tienes algo, pues lo tienes E intercambio en conexiones, directamente vas a, a, a, a cambiar algo con otra persona Bueno, pues salimos con X Y aquí se nos habilitó una persona que está en azul O sea, no podemos, no podemos hablar con ella, eh, con este también todo lo que arriba está en azul. No quieren nada. Entre comillas. No nos van a dar festimonedas. Pero alguien nos lo tendrá que dar. A ver. Esta tampoco. Tampoco. Tampoco. Nada. Nada. Nada. Nada. Madre mía, qué gente más sosa. Tampoco, tampoco, tampoco, o oh, coño. <ríe> A ver. Gracias por adelantado. Pues nada, hijo. Si nadie quiere nada, pues no sé para qué viene tanta gente. el pintor, ¿tú quieres algo más? Pues nada, yo creo que por aquí ya acaba el capítulo de hoy porque nadie quiere hablar. Dice, Ay, ¿qué nervio? Quiero un Pokémon varios color? Sí, yo también. ¿Qué tal? Voy a encontrar Pokémon vario color. por favor. Ay... ¿Cómo te va? ¿Qué dijo de lo guay? Bueno, vamos a este que dice, gracias por adelantado, por ejemplo. Pasaba por la zona y me he dicho, voy a visitar la, visitar la plaza festival. Aquí, si hablas con ellos puedes registrarlo como VIP, Puedes saber más cosas de esa persona y preguntarle qué, qué has hecho últimamente. No me interesa la vida de nadie. Pero bueno, se agradece. Pues nada, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Así que le voy a explicar cómo salir de la festiplaza... De las narices, ¿vale? Porque a veces es un poquito pesada. Hay que pulsar la tecla X y después pulsar el botón Y. Ya con esto salimos. Y bueno, sé que no he avanzado nada en la historia, pero mmm, me habían hecho estas dos preguntitas. Bueno, Radaray la quería que cambiara el fondo y, y después también... El, el otro chico siempre se me olvida el nombre. También quería que Que, que enseñara un poquito cómo iba esto de, de la Festi Plaza, Así que las he mostrado. Pues nada, por aquí el capítulo de hoy. Ya mañana sí que seguimos y buscamos a Lili. A Lily, A Lilia, que está perdida por ahí por el mundo. Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.